Nos sentimos conformes, la familia y yo, hasta ahora, yo espero que hagan justicia a los jueces y que sepan que él fue el matador, que no hay ninguna más versión que él, fue que le quitó la vida a mi hijo. nosotros la familia y yo como madre estoy muy, muy triste porque me llevo un pedacito de mi vida. No es fácil. Yo espero que, la, que la, el ministerio haga su trabajo bien, hasta ahora ellos también trabajando y y están investigando todo. Dios va a hacer justicia por mi hijo. Y yo espero que le canten 30 años. Porque mi hijo era un niño bueno. Amado por todo el mundo. Mira cómo estaba en ese velorio y esa vela. Todo San Francisco de Macorís Apoyando a mi hijo. Porque era bueno con todo el mundo. Y yo sé que Dios va a hacer justicia. Es lo único que tengo que decir. Y dejó dos niños huérfanos. Não é fácil.